te vendo mi pollo. ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Oh, te vendo mi pollo. ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Oh. Oh.